Y también ok cobres sin más. ¿Tú? la a cuenta, más? Las charcos en su Vale. ¿Va? ¿Va? ¿Va? Bueno, hasta es que atienda... Bueno, promueve, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, sí.